Porque Internet es una fértil tierra de oportunidades para farsantes, oportunistas y conspiranoicos disfrazados de científicos. Hoy en Hazte la Lista te contamos cuáles son las mentiras más locas de la anticiencia. Si todos los chinos saltan a la vez, cambiaría el sentido de rotación de la Tierra. A ver, tampoco nos vengamos muy arriba. Ya sabemos que 1.300 millones de personas parece una cifra muy loca. Pero resulta que la Tierra es 10.000 millones de veces más pesada que toda la humanidad junta. Y eso significa que si ahora mismo convencemos a todos los chinos para saltar a la vez, solo tendríamos una anécdota divertida. Pero si esto no te convence, piensa que todo lo que contiene la Tierra forma parte de un mismo conjunto e influye directamente en su eje de rotación. Así, en el momento en el que todos estos chinos saltasen, estarían tirando de la Tierra hacia arriba y cuando cayeran al suelo estarían empujándola hacia abajo. Total, que no pasaría nada. Si queremos marear a la Tierra, necesitaríamos un elemento externo a ese conjunto como, por ejemplo, un meteorito gigante. Molaría mucho mover objetos con la mente y tener telepatía, pero eso de que los seres humanos de a pie solo usamos el 10% de nuestro cerebro es una trola tan grande como que los palitos de cangrejo llevan cangrejo. Pero como hace unos años todo el mundo se la empezó a creer, tuvo que llegar el neurocientífico Barry Bernstein para dejar las cosas claras. Lo primero, si hubiera un 90% del cerebro que estuviera aire adorno, no existirían daños cerebrales localizados en áreas concretas del mismo. Además, la monitorización impulsos cerebrales dice que, incluso dormidos, usamos toda la masa cerebral. Y por último están esos estudios que han mapeado el cerebro y llegado a la conclusión de que no hay ni un milímetro de este órgano que no cumpla una función concreta y distinguible. ¡Ay, si Copérnico levantara la cabeza! Otra teoría loca que le da una patada en toda la boca a la ciencia y al sentido común nos devuelve al siglo XVI. La Tierra es plana, te pongo en situación, la Flat Earth Society es una agrupación de señores con demasiado tiempo libre que piensan que todos vivimos en una especie de disco plano, con el polo norte justo en el centro y en el que se han sustituido las ya anticuadas cascadas del fin del mundo por un infranqueable muro de hielo de 45 metros de alto. Y mira, desmontar este sinsentido te va a llevar unos 15 segundos. ¿Recuerdas el eclipse solar del pasado agosto? Si la Tierra fuera plana, toda la humanidad vería el mismo cielo y el eclipse se hubiera visto en todo el mundo a la vez, y no solo en el continente americano. Ni 21 gramos ni 21 kilos, no sabemos si el alma existe o no, pero lo que es seguro es que una simple balanza no va a desvelar el misterio. Este bulo se remonta a 1907 y a este científico de aquí, Duncan McDougall, un señor que puso sobre una báscula a seis personas justo antes y justo después de que fallecieran, y como en algunos de ellos hubo Ligeros, ligerísimos. Cambios de peso, McDougall no tuvo mejor idea que decir que la media de esas variaciones, 21 gramos, era el peso del alma. Pero claro, como la teoría era tan bizarra, poco tardó un colega suyo en salir a rebatirla. El médico Augustus Clerk lo explicó así. Cuando te mueres, tus pulmones, encargados de ventilar el organismo, dejan de funcionar, y así el aumento de sudoración podría, repito, podría provocar una mínima pérdida de peso. Hace unos 4.000 años a los babilonios se les metió entre ceja y ceja que nuestro destino está irremediablemente escrito en los astros y desde entonces, la astrología pretende predecir mediante el movimiento y posición de los cuerpos celestes el futuro de cada ser humano, dependiendo de su signo zodiacal. Y aún respetando las creencias de todo el mundo, tenemos que dejar bien claro que no existe base ni argumento científico que explique de forma racional que un Libra es más amable que un Géminis o que un Piscis tiene más imaginación que un Tauro, o que a estos les va a pasar tal cosa solo por el hecho de haber nacido en enero y no en marzo. En verdad solo hay evidencias psicológicas y sociológicas de que lo único que nos condiciona es nuestro entorno. Mentira y de las gordas. Para ser técnicamente precisos y empleando la jerga propia de la ciencia, el universo es un indiscutible café con leche cósmico. Esta es la conclusión a la que llegaron los astrónomos Carl Glazebrook e Ivan Baldry en 2001, cuando midieron los espectros de luz que emiten 200.000 galaxias sobre el vacío espacial. Lo que buscaban era conocer la formación de las estrellas, pero, como también dieron con este color, unos días después decidieron que los lectores de The Washington Post lo bautizaran y la decisión fue delicada. Glace Brook y Baldry tuvieron que desechar nombres tan sugerentes como Kaki Cósmico, Base Big Bang o Almendra Astronómica. Eso de que los rayos no caen dos veces en el mismo sitio no creo que convenciera mucho a Roy Sullivan, vigente récord Guinness en la admirable disciplina de ser víctima de estas descargas. Sobre él han llegado a caer siete de estos y en vida, fue la prueba andante que desmonta el mito. En realidad, los rayos siempre quieren llegar cuanto antes a la Tierra y por eso necesitan descargar su electricidad electrostática en los puntos más altos, como árboles o edificios, sin importar si ese lugar ya lo han visitado o no. Desde que en 1864 Julio Verne enviara su expedición al centro de la Tierra, son muchos los que han soñado con un mundo oculto bajo nuestros pies, pero solo unos pocos los que se atreven a defender que esto es así. Al parecer esta teoría argumenta que nuestro planeta está hueco como un coco y que de haber algo en su interior habría bosques, ríos, un sol y hasta unos señores muy simpáticos llamados intraterrestres, pero ahí está la ley de Gauss para recordarnos que lo único hueco aquí es la cabeza de algunos. Si la tierra estuviera vacía, no habría gravedad dentro de ella y así esos ríos, montañas e intraterrestres simpáticos saldrían volando sin control. Además, si también hubiera un gran sol interno, engulliría todo lo que está en su campo magnético. Y tú y yo estamos aquí hablando de conspiraciones absurdas. Desde bases secretas de la NASA en su interior hasta que en realidad es una nave controlada por una civilización alienígena. A ver, como teoría fiable eso de que la luna está hueca hace aguas. Y es que, afortunadamente, la ciencia se ha encargado de desmontar toda la cantidad de pruebas que gravitan en torno a esta trola. Que si este satélite no se desprendió de la Tierra, que si sus cráteres ondulados evidencian que no hay nada en su interior, que si hay escritos humanos que no vieron ninguna luna en el cielo, tú mejor hazle caso a los científicos. La luna tiene una corteza interna, un extenso manto y, en el fondo, un sólido núcleo muy parecido al de la Tierra. Bueno, y hasta aquí el tema de hoy porque los Capricornio de la lista hemos quedado con un millón de chinos en el borde de la Tierra para ver si conseguimos darle la vuelta con el poder de nuestra mente.